En sección de módulos o contenidos, recuerda tener un equilibrio entre la información que presentas en forma de páginas y la, y la información que presentas en modo de tarea. Por ejemplo, si tú tienes una eh, sesión donde vas a ver un caso o donde tú quieres presentar información al alumno de ciertos conceptos, puedes hacerlo a través de páginas. Si una vez eh, dentro de la misma sesión vas a tener actividades o tareas que se van a entregar, recuerda que cada una de estas tareas se va a convertir en una, en una columna dentro de las calificaciones. Entonces eh, se recomienda que puedas tener, si tienes actividades con cero puntos, puedas ponerlas dentro de una sola tarea y en esta y identificar cuál va a ser el entregable de esa sesión.